Este es un video cooperativo, en el cual voy a estar hablando con una persona con la cual estamos compartiendo ahora y vamos a hacer un video juntos Él es Kevin, te puedes presentar eh, Hola a todos, soy Kevin Sí, él es un amigo y ahora vamos a hablar de un tema de cómo, eh, cómo iniciamos nosotros todo esto O sea, cómo crear las famosas creepypastas y videos de terror y cómo iniciamos todo esto en youtube, ya que mucha gente se pregunta cómo se inicia esto en youtube ya que mucha gente no tiene mucha idea o no sabe qué hacer y comete los típicos errores así que ahora es una idea para dar tips de cómo iniciar bueno, eh, por mi parte, yo partí como un canal pequeño, como todos con 0 suscriptores sin saber qué hacer y a mí me llamaban la atención los, las creepypastas todo lo que era terror, suspenso, misterio o los famosos vídeos finijarios y empecé solamente a inspirarme, ocupar mi imaginación contando experiencias que he tenido y a base de eso dándole un poco de terror y... Y bueno, después poco a poco empezó a tener videos, empecé a tener gente que le gustaba lo que yo hacía. Se dio solo, mucha gente empezó a verme, dijeron, oh, que bueno, estos videos, hace más, empecé a hacer más, pero a gusto mío, no, no por, por los demás. Así que así estoy hasta ahora. No, no hubo nada de magia, no hubo nada de de cosas ocultas ni trucos ni nada se dio solo y así hasta ahora uno empieza a tener un poco de viralidad y los vídeos de cada uno salen como vídeos destacados y y como o más bien como vídeos rec recomendados y a ti Kevin igual comencé este porque me, siempre me ha gustado esto estas cosas de terror entonces hice mi canal de youtube primero comencé haciendo otro tipo de videos y, y comencé a meterle más cosas de, de terror eh, poco a poco fueron viendo también más eh, mis videos y también conforme a eso me eh, fueron recomendando más temas también de los, que, de los que hablar y ya poco a poco fueron viendo más mis videos y también fueron comentando más cosas sobre no sé, ese tema me interesa mucho y ya también hablaba sobre ese tema no sé, vi que a las personas también les gustaba mucho esta, esta, este tipo de cosas de terror y fui subiendo cada vez más cosas y hasta ahorita está como, como ahorita subiendo también muchas cosas de terror y así, no sé Sí, eh, a mí por lo mismo, a mí siempre me ha gustado y, y siempre he visto pasta entonces me salió la curiosidad diciendo, y si yo creo unas y lo primero que hice fue subirlas a mi Facebook personal. Y como vi que a varios amigos les gustó, entonces me animé a subirlo a, a internet, a YouTube. Y ahí empezó todo lo mío. <ríe> empezó siempre primero con los amigos y después a internet, ya público. Y después me animé hasta, hasta el día de hoy. <ríe> Ya, y ahora cuéntame, eh, ¿cómo te inspiras tú en tus en esta historia? ¿Cómo, eh, ¿cómo sacas el, el material o, o es a base de tus experiencias o algo que hayas vivido o soñado también? Eh, la mayoría de las historias que bueno, que hablo o de algunos hechos que también hablo, este, las paso investigando en, en internet. Sí dedico bastante tiempo investigando sobre este tema, buscando imágenes, buscando en diferentes páginas y ya conforme eso voy escribiendo mi propio texto en base a toda esa información que obtuve que y ya después este, ese texto lo edito y para poder narrarlo y, y después hacer el video entonces todo comienza con la investigación y después hago mi propia como versión de lo que, de lo que voy a hablar yo hago algo similar a eso por mi parte yo siempre tengo una idea más o menos de lo que vendría siendo una historia después yo por acá por el notebook abro una, un blog de notas y pongo todas las ideas palabras claves no sé, por darle un ejemplo eh, palabras claves pongo eh, noche eh, personajes extraños o seres extraños eh, casa abandonada eh, no sé viernes 13, algo así, después voy eh, juntando esa idea y va saliendo una creepypasta obviamente mezclando al, algo que hay que haya visto o simplemente que haya soñado, ya que eso también ayuda mucho sí, muy bien sí. y bueno, como último, eh, algunos tips de cosas que uno puede hacer, o más bien Cosas que uno no debe hacer cuando uno empieza con, con esto de YouTube Ya que mucha gente empieza a, a ilusionarse cuando ve que sus videos no tienen los resultados que uno esperaba y, y no llegan muy lejos que digamos por tomar decisiones tan apresuradas ¿Tú algún consejo que le dirías a esas personas que están recién empezando? Mm, solo es tener mucha paciencia en esto de YouTube Ya que no el éxito se da de de la noche a la mañana, se tiene que estar trabajando muy constante en esto estar subiendo videos también con, con mucha frecuencia y de buen contenido, para que también así las personas puedan verlo y, y te comenten cosas positivas, digamos y así también pueden recomendarlo a otras personas y así y es como tus videos empiezan a ser más populares así que solo sería como ser, este, ser frecuente en tus videos y tener paciencia a que la gente venga y vea tus videos Bueno, eh, por mi parte, mi, mi consejo también por lo mismo es que no se ilusionen Ni tampoco toman decisiones tan apresuradas O sea, todo esto no es de un día para otro, todo esto lleva tiempo Primero y principalmente, y este consejo lo he escuchado de, de mucha gente Y sería... Eh, siempre hazlo porque te gusta, no por, no por fama, no por dinero ya que al ver que los primeros videos no va a tener resultados, no va a tener visitas, no va a tener comentarios ni likes se va a decepcionar y va a dejar el mundo de, de youtube por lo mismo claro que hay cosas que uno puede hacer para que haya personas que vean tus videos como por ejemplo publicar algún video tuyo en algún grupo o página donde lo pueden ver personas y como por ejemplo, están estos típicos grupos de creepypastas o también de gameplays donde la gente publica sus videos y y varias gente lo ve, entonces eso es como una ayuda que, que te puede impulsar a a tener un poco más de público, pero más allá de eso, alguna fórmula secreta no hay eh, es simplemente suerte Exacto, pero como dije, solamente paciencia y un poco de optimismo O sea, pero siempre, siempre no dejar hacer lo que a uno le gusta Y exacto, no dejar tan abandonado el canal No sé, por darte un ejemplo, si estás recién empezando a subir un video una vez a la semana O dos veces a la semana, como en mi frecuencia Está bien, porque hay personas que suben... Un, un video diario, o varios videos diarios y no, no tiene público, entonces no obtendrá muchos resultados sí, Solo la... tener algo de paciencia en esto Exacto y, Sí, tener calidad también los videos, Espero que si muchos lo vean También, lo más recomendable serían videos originales porque ahí me he dado cuenta que hay mucha gente que se aburre un poco de, de lo mismo de siempre como que quieren ver algo diferente. Sí, eso también es importante. Sí, porque por darte un ejemplo, hay gente que no le gusta mucho los gameplays por, por lo mismo. Mucha gente dice ah, los mismos juegos, de la misma temática. Y bueno, aunque eso es lo que se lleva hoy en día en YouTube, son los videojuegos en el ramo de nosotros que son las creepypasta y la música no es tan popular pero sí es, hay gente que, que lo disfruta, que lo ve, que le encanta Sí, hay mucho público para esto también También Aparte de, de, de, parte de que no es también, como dices, no es, no es lo mismo también que... no es más de lo mismo que hay en YouTube, también es algo diferente y también es un poco original Exacto, no, no hay como tantos canales... o sea, lo hay, pero uh -huh. pero me refiero a, a grandes canales, son pocos los lo de, del contenido que hacemos nosotros por eso no siempre hay que guiarse por la mayoría Sí, hay que tener muchas ideas originales también para esto de YouTube Exacto, la originalidad es la que llama la atención, eso es lo que les gusta a las personas ver algo diferente de lo que se ve comúnmente en un sitio, en este caso YouTube Sí. y bueno eso sería como los tips recomendables de lo que uno podría hacer y ahora para finalizar eh, lo que uno no debe hacer en youtube, o sea corregir los errores en este caso como hablábamos no, no apresurarse, no, no ilusionarse tanto ni tampoco llevar todo a la idea de inmediato, o sea primero siempre con, con paciencia no, no copiar o no usar tanto el contenido ajeno, ya que eso es considerado copyright y, y genera strike en YouTube Lo cual te puede llevar a, a borrar tu video o hasta incluso cerrar tu canal Sí, eso es importante, que el contenido que subamos por ejemplo en los videos que sea 100% original y que sea 100% nuestro Para evitar también cualquier tipo de problema pero es mejor así, así cada uno crea su contenido y, y uno está libre de, de todo Así no, no no llegan strikes, no tiene que hacer alguna alguna trampa por decirlo así O sea, si se trata de una música no tenga que bajarle el tono o ponerlo en reversa el video para que no lo detecten 100% tuyo y eso es lo mejor Sí Sí. y bueno, eso fue el video de hoy para un video cooperativo con un amigo que estamos haciendo una cooperación y que estamos también haciendo otro tipo de videos juntos ya tenemos una historia que, que está a punto de dar la luz y eso, pronto será subido y espero que les guste algo que decir Kevin? Solo que sean originales en su contenido, que vayan a subir, que como decía aquí mi amigo, que, que hagan lo que les gusta aquí en YouTube, y que eso es muy importante también para que, para que le echen más ganas a, su, a sus videos y así puedan crecer más en esto de YouTube. Exacto. Bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado y, y espero que les guste nuestros próximos videos cooperativos que vamos a hacer aquí con mi amigo Kevin que van a ser prácticamente videos de tips o hablando de algún tipo de tema que a algunas personas les le gustaría que hablase o simplemente consejos para que les vaya bien eh, lo que ustedes hagan, algún contenido algún consejo, nosotros estaríamos hablando en un video como este espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video, adiós